Eres mi sol, mi estrellita, luz y amor, mi pequeñita Contigo voy hasta el final Estrellita, mi dulce amor, y pequeñita contigo voy hasta el final. Te conocí en primavera, tú eres mi sol, mi vida entera y todo mi amor es para ti. Es para ti Te conocí en primavera Tú eres mi flor Mi vida entera y todo mi amor Es para ti Mi dulce niña